Hola, buenos días, ya casi tarde. Ando en funciones de trabajo, caminando por la calle, y aún así me detengo un poco para <coughs> tener una pequeña conversación con ustedes. Miren, señores, muchos de ustedes vieron una... un live mío que yo hice muy indignada <coughs> por... Una actividad que, que estaban haciendo en la piragua del malecón habanero y muchos de ustedes me han escrito diciendo de que bueno Jordanka, la la gente no tiene derecho a divertirse después de eso yo publiqué una de <coughs> Una de una rueda de casino gigante Una noticia Que quieren llevar a cabo Para romper el récord Guinness De los mejores bailadores de casino A ver, miren Estoy cruzando 17 Miren Aquí todo el mundo sabe De la estrategia de pan y circo Eso lo sabe todo el mundo pero el origen de la molestia que yo sentí, el origen de la indignación que yo sentí, no fue porque la gente se estuviera divirtiendo. Obviamente, yo no soy ninguna amargada, ¿ya? Y yo, me, me, o sea, me considero que la gente sí debería divertirse. Y debería serla porque realmente la situación que estamos viviendo es bastante crítica. Y es verdad que hay que despejarla. Pero ahora, mi indignación real fue porque aun cuando hay personas que se están sacrificando por mejorar la calidad de vida del cubano, hay otros que ni siquiera se lo plantean. O sea que ni siquiera les interesa. Y mi indignación iba propiamente para el cubano de a pie, que sabe perfectamente, porque aquí todos fuimos a la escuela, que hacen ese tipo de actividad para tenerlos entretenidos, para que no piensen en la situación en la que están viviendo. Y aún así, se prestan para eso. Mi indignación básicamente es con el cubano de a pie, Señores, ustedes no, se dan, ustedes no se dan cuenta de la forma tan burda que nos irrespetan. Ustedes no se dan cuenta que nos consideran como si fueran animales. Tú le pones un puerco viejo de frigorífico y con eso ya te venden el pan con lechón. Un poco de cerveza de pipa. Un poco de ron de bajo costo. Y hay va el cubano que parece animal. A, a, a así a, a bailar como si como si nada a veces yo yo me hago la idea y yo me imagino que utilizan la ah, sí ya esa gente ya ponle tres orquestas ahí ya ponle un puerco ahí ya, y déjalo que bailen y que gocen así ya no piensan y que el cubano de a pie no sea capaz de entender y de interiorizar que eso es lo que están haciendo de ahí es la de ahí es la esa es la esencia de mi molestia. Esa es la esencia de mi indignación. No que el cubano se divierta. Porque bastante que sufrimos y bastante que nos duelen la, a, a algunas personas las cosas. Sino ver cómo nos utilizan como si fuéramos fichitas de dominó así. Así, como nos denigran, como nos dan un trato infrahumano, como piensan que, que, que la gente no piensa. Y lo, y lo más doloroso es ver como el cubano no se respeta a sí mismo. Así, y, y van para allá, así, como... como... Señores, cubanos de a pie, hay que ponerse a pensar un poquito. Hay que, sal, hay que salirse de toda esa. De, de, de, y, po, y ponerse a pensar. mira cómo te utilizan. mira cómo te denigran. porque no son capaces ni siquiera. contra de, de, de venderte una, una cerveza que valga la pena. no. cerveza pipa ahí, cualquier, cualquier cosa. ahí. si al final tú eres. ya, dale, cómete eso mismo. ya. ¿Entiendes? ¿no? Ni siquiera te dan un trato de calidad, ni siquiera, no, dale ya, para que te olvides, para que te olvides. Fíjate tú, como, como digo yo, si nos tienen la baja tan cogida, que, que, que ha, es una estrategia, caballero, que hacen estas cosas porque saben que para allá van la gente como, como, como si fueran zombies. Sin pensar, sin analizar, sin tener en cuenta, no, na, na, nada. Y después, a pasar a hambre. Y después, a, a, a, a, a cualquier cosa. Y sabes también qué cosa es lo que más me indigna. Que esos mismos, que tú ves, que, que, que tú ves así, que actúan como zombies, de la fiesta, la fiesta, la fiesta. Son los que más le piden a su familia y a sus amigos. Son los que más recarga piden. Son los que más combo de comida piden. Son los que más... ¿Sí? Son, son los que más piden. Esa es la raíz de mi indignación. Que el cubano se preste para ese tipo de cosas. El que lo quiera hacer, que lo haga. Porque como yo siempre digo, mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Pero que sepas que lo están haciendo, cubano de a pie, para que tú no pienses. Para que tú estés entretenido en, le, en, en, le, eh, en las fiestas callejeras y en, la, y en la bobería. Para que no pienses en tus problemas. No para resolverte tu problema, sino para que tú no pienses en tu problema. Entonces, tú, cubano de a pie, te viras contra mí porque dices que yo soy una amargada, que lo que no quiero es que tú te diviertas. Todo lo contrario, si yo quiero que tú te diviertas, por supuesto que quiero que te diviertas, como mismo me divierto yo. Pero que sepas que lo están haciendo con toda la intención del mundo, o la mala intención, para que la gente esté entretenida como saben que los cubanos es fiesta y ron, para que estén entretenidos, dale, arriba, los animales, para que estén entretenidos, dale, así. Porque, porque eso es lo que nosotros somos para esta, para esta clase de personas. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, la vienes a coger conmigo, cubano de a pie, no tienes que cogerla conmigo. Si yo soy tan muerta de hambre como tú, no tienes que hacerlo al contrario tú lo que no deberías es prestarte ni cogerte para ese tipo de cosas ah pero como tú prefieres estar donde hay una lata de un palo y ron de bajo costo después no te quejes después cuando no llegue el módulo a la shopping por libreta no te estés quejando ni estés hablando bajito, ni chu chuchu chu, chu si al final ahí se los dejo mi gente. Sigo ¿Sí, que tengo que trabajar.